Bien, ahora vamos a una cosita Que lo voy a ejecutar Y... Bueno Vamos a ver que hay... Le he quitado el fondo, ¿vale? Para que no moleste Pero vamos a ver que hay algo que pasa ¿Qué pasa? ¿Qué, qué es esto que hay aquí? Este error estaba la semana pasada, ¿eh? lo que pasa es que, como teníamos un fondo, no se veía. Son todos los sprites uno encima del otro. Y además, como ahora estoy pintando en modo XOR, yo puedo pasar por aquí y no los borro siquiera. Ahí están. Mezclados. ¿Por qué pasa eso? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué están todos los sprites ahí uno encima del otro? La posición por defecto del puntero anterior. Que la posición por defecto del puntero anterior yo la había dejado como CCCC. Que casualmente es esa posición. Y eso se traduce. Uy, se traduce aquí en el render. Si os fijáis, cuando yo llamo al Render Entities, lo primero que hace Render Entities es borrar. ¿Vale? Borrar las previas. La primera vez que yo llamo al Render Entities no hay previas, pero las estoy intentando borrar. En realidad lo que termino haciendo, como borrar aquí, es llamar al Blend. La primera vez que llamo a esto, las estoy pintando en vez de borrando. Y además las estoy pintando ¿dónde? donde está el last video pointer, que es cccc. Así que la primera vez las pinto ahí, en vez de borrarlas. ¿Vale? ¿Cómo soluciono esto? Con una variable que me diga si es la primera vez. ¿El? El primero que viene a la cabeza, ¿no? Pongo una variable y digo, si es la primera vez, me salto este cacho de código, ¿no? Algo del estilo de que yo hiciera aquí un, yo que sé, me leo la variable lda, first time, por ejemplo, y cp, bueno, hago un or a, y si no es cero. Salto a jump first time, que sería venirse aquí, ¿no? Por ejemplo, para no hacer esto. Vale, tendría que hacer un apaño, ¿no? Porque estos push de aquí no los puedo dejar por ahí salvajes. Si no, cuando haga pop debajo, la, la, vamos, a, la vamos a liar gorda, básicamente. Pero bueno, suponiendo que hago ese apaño, esto os parece una solución factible... Por ahí alguien dice que no, porque claro, si hago la pregunta no va a ser... Para... Sí, sí, ah, pues sí, a mí también me lo parecía, pero os lo estoy preguntando. Que puede ser que sí. No me refiero a lo que faltaría. Quiero que alguien me diga por qué yo hago la pregunta y por qué creo que esta solución es una solución chabacana. Correcto. Estoy poniendo una comprobación que solo va a tener éxito, solo va a ser true la primera vez que renderice en pantalla y voy a estar comprobándola todo el juego, todas las veces para que siempre dé que no. Estoy metiendo una cantidad de tiempo de proceso que ya sé que va a dar que no todas las veces, constantemente. Y va a estar ahí en el render, que es de lo más crítico que tengo en mi juego. Ampliando el tiempo que tarda en renderizar. Por eso no me parece una buena solución esta solución. Que es una solución, pero no me parece buena, porque metemos un montón de coste absolutamente innecesario. Dame otra solución. cuando cambien la x y la y de la entidad calcular dónde estoy y lo guardo en ¿dónde? no tengo muy claro a lo que te refieres exactamente esto de momento lo voy a borrar ¿vale? cuando cambien las x y las y de las entidades eso pasa en el sistema de física que es el que las actualiza ¿y qué tendría que hacer exactamente? ...no termino de entender la solución. Es decir, porque yo aquí tengo un puntero... ...¿no? ...que es el que leo de la última posición de memoria... ...pero la primera vez que llamo la última... ...no existe. Además, tengo otro problema. Si quiero convertir la última en la primera... ...la primera vez que pinte, por ejemplo... Lo que me voy a encontrar es que como esta función pinta y la de abajo también en el mismo sitio, voy a terminar borrando mis sprites en lugar de pintándolos. Si lo pinto dos veces en el primer lugar en el que esté, la primera vez lo pinta y la segunda lo borra, porque es un XOR. Con lo cual mis sprites se volverían invisibles. el ¿Podríamos usar código automutable? Siempre podemos. El código automodificable es magnífico y a mí me encanta usarlo. Siempre podemos. Hacemos un salto. Hacemos un salto a la siguiente línea. Lo etiquetamos para poder cambiar de donde salta. Y debajo de ese salto... Sí... Me ha parecido absolutamente ininteligible. No he entendido nada. Pero está bien. Quiero decir, no podemos usar el código automodificado. ¿Tú querías decir algo? tú. ¿Quién? ¿Quién? Sacar el código de borrado una función. Yo este código. ¿Llamarlo desde el Game Manager? Uf. Eso yo creo que no sigo escuchando la solución porque el game manager no es responsable de hacer operaciones, solo de tener los datos. El game manager no puede llamar a un código que renderiza cosas. El game manager delega en el sistema, le dice al sistema, tú te ocupas de lo tuyo, no puede hacer las cosas por su cuenta. Porque si no ya no es un manager, ya empieza a ser un sistema. Vale, voy a hacer una cosa muy guarra, porque eso mola, ¿verdad? Voy a crear otra función idéntica a esta, copiando y pegando, esto es muy guarro, y la voy a llamar sys render con un first delante, sys first render entities, porque es la primera vez que renderizo y es una función que lo hace la primera vez, esto es guarro, ¿sí? Vale, de hecho, como no quiero que mi función de init guarde dos veces este array de puntero, y además esta función, como se llama first, significa que la voy a llamar solo una vez. No me importa que gaste dos ciclos más la primera vez. Voy a hacer que esto lea el puntero directamente donde está guardado. ¿Sí? Sin más. Como el init lo guarda ahí, pues yo lo leo de ahí. Ya está. Bien, esta función va igual, solo con este updateLab, este no se puede llamar igual, updateLoop2, para que no colisionen, solo que esta no puede llamar aquí, vale, todo esto no lo hace, porque la primera vez no borro lo anterior ya que no hay nada que borrar, pinto, así que borrar lo anterior, zasca, solo que aquí hay dos push, que ahora habrá que ver qué hacemos con ellos, pero por lo demás... Aquí meto un D, muy bien. Aquí guardo lo que me sale de aquí. Y aquí estos dos POP son los que no me valen porque tengo que tener los valores de BC y HL. Pero yo puedo copiarme esto, que es lo que pone los valores de BC y HL. Lo pongo aquí. Y en vez de recuperarlo de la pila, pues se lo pongo. Y esto va a llamar a update loop 2. Y ya tengo... Una función, rápidamente, que haría lo que quiero. La primera vez que renderizo, solamente renderizo. ¿Sí? No hago dos cosas. Claro, ahora tengo que llamar a esa función y entonces viene el problema. Aquí estoy llamando al sysRenderEntities y la cosa es, claro, si meto aquí otra vez el, la comprobación, solo habré hecho una ganancia. Quiero decir, antes lo hacía para todas las entidades, una a una ahora lo voy a hacer aquí, voy a ganar bastante, en vez de entidades una a una, cada vez que me llamen al update diré, eh, ¿es la primera vez? Sí, primera, no, pero es, sigue teniendo la comprobación esa que molesta. Pero bueno, ya tengo otra cosa, que es que aquí hago call, y hago call a la primera vez, o hago call a la no primera vez, Vale, lo voy a poner así, y en vez de hacer el código lo voy a poner figurado ¿vale? if primera else, porque no quiero hacer esto, claro por eso lo pongo figurado porque no quiero hacerlo ¿cómo puedo hacer lo mismo sin hacer ese if? ¿cómo puedo asegurarme de que yo la primera vez que llamo se llama al first render pero la segunda se llama al render entities? Utilizando un puntero a función, ¿podrían ir por ahí los tiros? ¿Algo que haga en first render y solo... Pues podría usarlo, sí, pero ¿qué? ¿Qué puedo hacer para que se llame una sola vez aquí y el resto ahí? Va por ahí, pero... Voy a recordaros un detalle ¿Vale? Detalle importante Esto lo voy a compilar aunque no sé si compilará Bueno, intentaré que compile solo Porque quiero ver el resultado Uy, 58 Render 58 Este eh, First, claro Está mal escrito Vale, esto compila Vamos a ver lo que nos ha generado, porque quiero que prestéis atención al detalle de lo que genera en el render update. Sys render. Aquí, render update, ¿vale? Este es el código máquina que me genera esas dos llamadas. ¿Qué veis? ¿Vale? La función sin el if ocupa 7 bytes, 7 bytes que son cd5900, cd1900, c9 que es el red, cd que es call, y el otro la dirección. Y yo claro, si meto un if aquí, tal, un salto, pero ¿cómo puedo hacer que la primera vez se haga esto y la segunda esto? Fijaos, yo la primera vez que llame quiero que se haga cd5900 y la siguiente y todas las siguientes que se haga cd1900. Vale, Lo del 19 y 59 nos da igual porque luego como eso se genera son distintos, pero eso. ¿Cómo lo hago? Cambiando el código. Si yo tengo este código al principio, cuando se llame la primera vez se hará eso. Y si modifico estos dos bytes la primera vez, a partir de ahí la siguiente se hará esto cambio el valor de la llamada básicamente No sé si me estáis siguiendo. ¿Sí? Aquí yo tengo un call que lo voy a dejar así, que haga el first la primera vez y entonces me voy a hacer aquí una constante que es render función, por ejemplo, le pondré el pointer para que quede bien. Que va a ser punto más 1, ¿vale? Porque yo estoy creando la constante aquí y donde la creo va CD 5900. Y yo quiero cambiar el 5900, pero no el CD, que es el call. Lo quiero dejar. Por eso, donde estoy, más 1, el 5900. Quiero cambiarlo. ¿Sí? Quiero cambiarlo por esto de aquí. este call ya no está. Ahora solo está este. Y alguien tiene que hacer ese cambio. ¿Quién hace ese cambio? El first. Al final del first yo lo que pongo es change to no first, por ejemplo. Con un red. Y ahora hago esto. LD. HL. Coma. Y, no he copiado lo que debía. Mal asunto. Sis render entities que es la dirección que quiero que sea a partir de ahora y esto lo escribo en, en como lo he llamado render function pointer hl ahora me falta aprender a escribir first me va a faltar vale me falta que esto todo esto que he borrado fuera que molesta aquí en vez de hacer receta para salir lo que voy a hacer es jrz a change to no first. Y así cuando ya haya llegado al invalid entity, llamo al change to no first, y esto me va a cambiar el puntero. La primera vez que llame se hará el first, y la siguiente se hará lo otro, y ya no voy a estar haciendo todas las veces una comprobación innecesaria, porque siempre iba a estar diciendo que no a partir de la primera y además esto es exactamente igual deficiente de que lo que tenía antes porque a partir de la segunda llamada se va a seguir haciendo call sin más solamente he cambiado los dos bytes que hay aquí para que la primera vez sea una cosa y la segunda otra dime no sabes exactamente cómo se está cambiando el código ¿vale? <risa> ahora mismo este código de aquí abajo ya no está porque lo he borrado ¿Vale? Pero nos quedamos con él porque esto es el, el CD0019, es lo que quiero. Este código ya no está, lo he borrado. Solo tenemos este código, y de hecho voy a borrar todo lo de alrededor, que me molesta, para que nos centremos en este código. ¿Vale? Este es el código que tenemos. He creado una constante, ¿vale? Y la constante que he creado, yo he hecho aquí, bueno, os lo voy a copiar, que será más fácil. Esto, lo he hecho aquí. Esto de aquí, si os fijáis, el punto vale esto, donde estoy ahora. 12. Eso es, esto es lo que vale el punto. El lugar donde ahora mismo estoy escribiendo código máquina. 12. 12 más 1, 13. ¿Sí? Esta es la posición 12 de memoria y esta es la 13. Así que... Esta constante lo que tiene es la dirección de memoria de este byte. ¿Para qué? Para yo escribir en esa posición de memoria los dos bytes de la dirección que quiero cambiar. Ahora mismo la dirección es 0059 y luego des después escribiré ahí la dirección de la otra función, de modo que la primera vez se hace call 0059 oh, 5900, y la segunda se hace call a la nueva dirección de memoria que yo he cambiado. ¿Sí? ¿Está claro? Vale, eso es lo que he hecho. ¿Esto es suficiente o hay algo que no esté haciendo bien? Voy a probarlo para ver si funciona. Yo apostaría porque funciona. A lo mejor no. Ya sabemos que a veces metemos la pata y estas cosas no rulan. Pero como veis, rula y ya no tengo rastros la primera vez pinto lo que tengo que pintar las siguientes veces si sí, llamo aquí vamos a ver si pudiera hacer algo para que lo veáis vale Así se ve más o menos el depurador sí necesitamos un breakpoint de momento uy, acabo de liarla le he dado F10, muy mal oh, nunca le deis a F10 F10 está prohibido me pasan estas cosas, muy mal vale voy a salir de esta función para ver dónde estoy, estoy en gameRender, vale, que me interesa porque voy a entrar en el gameRender y si os fijáis, el game render a lo primero que llama ahora es a render update y el render update cuando entre, llama a sys render entities ya no está llamando al First. Porque la primera vez ha llamado al First y lo sabemos porque no hemos dejado rastro y a partir de ahí ha cambiado los dos bytes, que son estos dos, los que hemos cambiado para que digan de 42 que es donde ahora mismo está el otro. ¿Vale? Bien, visto esto, me queda una pregunta para terminar de hacer esto bien, porque esto tiene un fallo, ¿cuál? Habéis visto que funciona, pero yo ya os digo que tiene un fallo, ¿Qué se nos ha escapado. En caso de que se reinicie el juego, ¿qué pasa? De hecho, para ser exactos, más que que se reinicie el juego, es que empieces una segunda partida. Si empezamos una segunda partida, esto lo hemos modificado. Y ya no está como debería. ¿En? Vale, podríamos crear la función terminate que no hemos hecho, y esto sería una cuestión útil para las funciones terminate porque una función terminate podría volver a colocar esto en su estado inicial pero también como ahora no tengo terminate lo puedo hacer en el init directamente entonces puedo hacer esto mismo pero en el init y aquí sí en vez de cargar la función render metería la función first ¿Vale? lo mismo que ponerlo en el terminate, creo que estaría mejor en el terminate porque eso se hace al terminar la partida y así te ahorras el código en ejecución al hacer init, vale yo lo vería mejor en el terminate, me parece bien, pero como no lo tenemos lo pongo en el init, de modo que cuando llamamos a init del sistema, pues eso nos pone para que la primera vez se llame al first y la segunda vez se llamará al otro. Bien, esto es mejorable por una razón muy sencilla, no me voy a entretener en mejorarlo, pero la razón es que este código hay gran parte copiada aquí abajo. Y eso se puede evitar también, se puede mejorar, pero no me voy a entretener en más. De momento, esta aproximación que hemos hecho aquí, si lo último que hemos tocado, que es usar el link funciona y debería, esta aproximación mejora. Y lo que me interesaba que vierais es cómo podemos utilizar estas estrategias para muchas cosas que se nos dan, que es lo que se hace la primera vez lo que no se hace las demás veces, que eso es muy habitual en juegos, que tengamos algo que se hace la primera vez, que no se hace las siguientes, que tiene que ser en el render, porque esto no es el init, tiene que ser particular del render, y ahora ya vemos que funciona. Algunos decís, por ahí pasa algo, ¿no? Desaparece, cuando sube arriba, ¿verdad? Ya sabéis a qué se debe, espero. No, Uf, hemos estado hablando de eso, sí, ¿verdad? ¿A qué se debe? El compañero que lo haya hecho que responda. Que hecho que responda. Estuvimos hablando la semana pasada de, del problema del de, raster. Tengo tres entidades, pero como pinto y borro, más o menos, tardo hasta aquí. Que es justo donde desaparece esa entidad que es la tercera, es la última en pintarse. De modo que el raster llega aquí cuando la estoy borrando y pinta la entidad borrada. Yo la, la pinto después, pero el raster ya ha pasado. Entonces por eso se ve eso. Y por eso veis que cuanto más arriba se va, más desaparece, más abajo no, porque pilla el punto exacto en el que el raster pasa cuando la he borrado.